El inventario para Colombia es de claros y oscuros según se le ilumine. Se obtuvieron 12 diplomas olímpicos y 5 medallas, lo cual habla que el 24% de nuestros atletas, porque fueron 71, hacen parte de la élite de sus respectivas prácticas. En disciplinas tenemos al atletismo, al ciclismo y a la halterofilia que siempre nos han prodigado éxitos y alegrías nuevamente repitiendo podios. Empecemos. Atletismo, 400 metros planos, Anthony Zambrano, medalla de plata Marcha, 20 kilómetros, Sandra Lorena Arenas, medalla de plata Alterofilia, el pesista Luis Javier Mosquera repite podium en esta oportunidad plata Con relación a lo que había hecho en Río de 2016 Y en el deporte del BMX se consagró como leyenda Mariano Apajón Quien hace su tercer podium consecutivo eh, lo había hecho en Londres, lo hizo en Río, ahora lo hace en Tokio. Y Carlos Ramírez que repite bronce con relación a Río 2016. En el boxeo fueron las tristezas más grandes que vimos. Juergen Martínez desconcertado, ante un fallo a todas luces polémico, que lo apeó de poder disputar el eh, podio. Eh, y también Jenny Arias con sus lágrimas diciéndonos que no podía operar a su padre ...porque no podía cobrar el premio. Aquí se abre un primer interrogante. ¿Qué tanto nuestros deportistas tienen eh, una seguridad social, una estabilidad de vida? que hace que ni siquiera mmm, representando al país puedan aspirar a tener una calidad de vida... Eh, ...en acceso a educación, a salud, a vivienda, etcétera? Ahora, con relación al, al balance internacional... ...vemos la hegemonía de las naciones eh, políticas y económicas que están en el medallero puntuando... El G7 está en los 11 primeros lugares, con la excepción de eh, Cuba y de mm, Brasil. Cuba con su tradición olímpica, Brasil con su ascenso del último tiempo, Jamaica con sus velocistas, Kenia con sus fondistas, lo cual habla de, del predominio del pueblo afro en materia de este deporte base. También nos encontramos con un juego, unos juegos en medio de la pandemia, son los primeros de la historia, 600 mil pruebas covid también hubo 400 infectados y no hubo público en graderías. Eh, la eh, ceremonia de apertura más sobria y de clausura más nostálgica. Unos juegos definitivamente para la reflexión que nos darán posibilidad de comentar sobre el modelo social y económico de unas justas atléticas.